Me voy a subir a lo alto de esa piedra y voy a abrir postea para molar, yo también quiero enseñar lo feliz que me siento. Me subiré a la plataforma más popular y reclamaré mi hueco especial. Se postea para molar Ego, ego, ego, ego, ego ECO, EGO, ECO <tose> ECO, EGO, ECO, EGO, ECO ECO, EGO, ECO, eco, ECO Ya no queda nada normal, todo se postea para molar Yo también quiero enseñar lo feliz que me siento Ya no queda nada normal, todo se postea para molar quiero enseñar lo feliz que me siento oh.